¿Qué es la hipertensión pulmonar? Definamos primero qué significa la palabra hipertensión. La palabra hipertensión tiene dos partes. La primera parte es hiper que significa aumento o elevación y tensión es la fuerza o la tensión con que entra la sangre a los pulmones. De tal manera que hipertensión significa aumento de la presión pulmonar de la sangre en los pulmones. ¿Cuál es el valor normal establecido para la presión pulmonar? es de 25 milímetros o menos, de tal manera que si su médico por algún examen como un ecocardiograma o si alguna vez le han realizado un cateterismo cardíaco le indica que la presión pulmonar supera los 25 milímetros de mercurio, usted puede tener hipertensión pulmonar. Esta es otra gráfica que ejemplifica lo anterior y destacamos sobre todo la función del ventrículo derecho que es la cavidad del corazón que bombea la sangre desde allí hasta los pulmones para que se oxigene. Es muy importante saber que este ventrículo derecho es el responsable de darle la presión a la sangre y mantenerla dentro de valores normales. ¿Qué pasa cuando hay hipertensión pulmonar? Pues el corazón está bombeando la sangre hacia los pulmones con mucha fuerza, bien sea porque está alterado su funcionamiento o porque las arterias del pulmón están funcionando de manera alta. ¿Cuáles son las causas más importantes de hipertensión pulmonar en los niños? Comencemos por la causa más común. La causa más común son los defectos cardíacos congénitos o también llamados cardiopatías congénitas. ¿En qué consiste? Consiste en una alteración en el desarrollo del corazón donde hay defectos en la formación de las cavidades cardíacas que llevan a que la sangre se desvíe desde el corazón hacia los pulmones, aumentando el flujo de sangre a los pulmones, llevando a una hipertensión pulmonar. También tenemos un segundo grupo de enfermos que tienen una enfermedad de carácter familiar. Sabemos que hay familias que tienen hipertensión pulmonar de carácter hereditario y es muy importante determinar estos antecedentes, hacer las pruebas genéticas y poder determinar si el paciente posee algún defecto genético que predisponga a que las arterias pulmonares funcionen de una manera anormal y lleve a la hipertensión pulmonar. Otro grupo importante de pacientes son los niños que tienen enfermedades pulmonares severas que alteran la oxigenación. Puede ser por un trastorno en el desarrollo, como ocurre en los bebés prematuros que desarrollan enfermedad pulmonar crónica del recién nacido o también llamada displasia broncopulmonar. Hay otros pacientes que tienen defectos en el desarrollo pulmonar, bien sea por mal desarrollo, por ausencia de tejido pulmonar o por defectos en la formación de la caja torácica. También ocurre hipertensión pulmonar más frecuentemente en las personas que viven a grandes alturas. Se ha determinado que vivir sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar es un factor predisponente para el desarrollo de hipertensión pulmonar. También tenemos un grupo de pacientes, afortunadamente no muy frecuente, que son los pacientes que sufren enfermedades reumatológicas, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, la de dermatomiositis, o las también llamadas enfermedades del tejido colágeno. En ellos las arterias se alteran por mal desarrollo del tejido que les da soporte, endureciéndose y generando hipertensión pulmonar. También tenemos otro grupo de pacientes con hipertensión pulmonar que son los pacientes que tienen enfermedad trombombólica Significa que se forman coágulos en alguna parte del cuerpo. Estos coágulos se van por la circulación hasta los pulmones, taponan las arterias pulmonares dificultando la oxigenación y generando hipertensión pulmonar. Sin embargo, a pesar del desarrollo de técnicas de diagnóstico y de métodos para demostrar cuál es la causa de la hipertensión pulmonar, existe un grupo importante de niños a los cuales no les podemos demostrar la causa de la enfermedad y se llama hipertensión pulmonar idiopática. Estos pacientes, a pesar de que no se les logra demostrar su causa, sí pueden recibir un tratamiento con medicamentos y pueden mejorar su calidad de vida y mejorar su expectativa de vida. De tal manera que, aunque no tengamos el diagnóstico, sí merecen tratamiento y seguimiento por parte de nosotros.